Me gusta, no es muy buena la comida, pero hay hambre. La presencia de la prieta linda le devolvió al joven recluso la esperanza y de alguna manera también la libertad. A mí me fascina componer, a veces paso horas en el party, Por primera ¿no? vez en su no, vida esperaba que alguien se tomara no sé. la molestia de ir a visitarlo y la dejaron pasar a la celda. Ahí estaba solito y como quien dice, ese soy... Mi encuentro, mi gusto Y me empezó a tocar canciones Alberto sigo sido sorprendido de haberte encontrado aquí <risas> En el último lugar que esperaría o imaginaría encontrar un talento como el tuyo Muchas gracias, Enriqueta De veras Usted lo no sabe En el poco tiempo que la he conocido Lo mucho que la quiero <risas> Lo lamentable es pues tenerla que recibir en esta casa tan fea. Eso no importa, Alberto. Algo tenemos que hacer para sacarte de este infierno, ¿eh? ¿Sabe una cosa? A veces... A veces pierdo las esperanzas de salir de acá. Pero luego llega usted y me levanta el ánimo. Se hizo tardísimo. Pero yo prometo que voy a venir a verte, ¿eh? ¿De veras? Bueno, no puedo prometerte que sea pronto porque voy a entrar a grabar un disco nuevo en el estudio, pero, pero lo haré. ¿Mm? Cuídate mucho, por favor. Señora Enriqueta, antes de irse, quisiera hacerle un regalo. Es una canción. Y para mí sería un honor que usted la cantara. Por favor. Ya que yo no puedo ser libre, por lo menos quisiera que mi música lo sea. Noche, noche. Es para usted. Con mucho cariño. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Yo llevé mis canciones y llevé la canción de él y la grabé muy pronto. Entonces, este, cuando sacaron ya el disco, se lo llevé a Juan Gabriel. Y tenía como un tesoro su, su canción, que además le gustó mucho. Si la suerte se midiera por ventas de discos, quizás la Prieta Linda tendría razón. Pero la modesta letra de Noche a Noche marcó el comienzo de una exitosa racha que acompañó a Juan Gabriel el resto de su vida. Vengo de, de la de la pues para llevarte para la enfermería, pero me dicen que está llena. Ay, ahora sí me va a morir, Sofía. No. Me siento muy mal. No, Alberto, no te vas a morir. Yo te voy a cuidar, ¿eh? Pero, por favor, no le van a decir a mi mamá que estoy acá. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué se la van a ver. No, es que la Alberto anda diciendo que piensa que... Va a colgar los tenis. ¡Qué bien ¿Qué canta que nuestra este? querida Prieta Ahora, pasa, señoras ¿qué? y señores, nos va a interpretar noche a noche una nueva composición ¿Qué? ¿Qué de Alberto Aguilera Baladez. Es Estamos no, seguros no, no, no. que la voz de nuestra consentida Prieta Linda será un éxito. ¡Vamos a escucharla! Yo conocí a Juan Gabriel no como Juan Gabriel, sino como Adán Luna. Nadie le ayudó. La única que estuvo cerca de él fue su madrina, porque a ti me decía, madre, man, madrina. La madrina haría más por aquel ahijado. Un lejano parentesco de la Prieta Linda con el director de la cárcel le permitió contarle la historia del supuesto delito de Alberto Aguilera. Alberto, la señorita Jiménez le ha dado un seguimiento muy puntual a tu caso. Por alguna razón que yo todavía no termino de entender, le caes muy bien Además hay otra cosa Ella y yo somos parientes políticos Por eso le he tenido estas atenciones especiales, ¿me entiendes? Muchas gracias, de verdad, coronel Gracias de que Alberto, si sí, todavía no te digo nada Tienes razón, Venga. disculpe La señorita contrató a un abogado Lo pagó con su propio dinero Para llevar tu caso ¿De veras? ¿Usted dice eso por mí? Y para tu fortuna, Alberto, las cosas salieron muy bien. La parte acusadora no ratificó los cargos. Así que a partir de este momento eres un hombre libre. Toma, tu carta de libertad. ¿Está hablando en serio? Por supuesto, Alberto. Enriqueta, de veras, muchas gracias por todo. Es verdad. Muchas gracias. Anda, bien. ¿Mm? Tu carta, Alberto. Si no no sabes. Gracias. A pesar de haber llegado casi dos años antes a Ciudad de México, en realidad la salida de Lecumberri fue su verdadero arribo a la capital.